¿No viste de los anuncios de apartamentos que te mandé? Es complicado estuve buscando el periódico Y eso fue lo más barato que encontré Además Tiene sí, algún problema la señora Mi hija Usted vive con su papá eh? No vivo con mi mamá Vos y yo tenemos un acuerdo No quiero a nadie peleando en esta casa Es como si estuviera el Creo que me no hubiera vivido con papá ¿Sabes que esa fascinación por tu papá y los hombrecitos que te van a aparecer después te va a pasar? ¡Mido mis palabras! Rinaldo, qué placer. Vos sos protagonista junto con Dani de, de Tengo Sueños Eléctricos. Sí, bueno, muy emocionante. Este, después de todo un proceso de un año, llegamos a, a Costa Rica a presentar la película con la gente cercana y con el país y a ver qué tal, cómo la reciben. ¿Es de tus primeras experiencias en, en cine? Básicamente he desarrollado mi carrera en el teatro este, y en el cine comencé hace unos 4 o 5 años, más o menos. Más allá del personaje, a vos, como Reinaldo, ¿qué te deja esta película? Bueno, mucho aprendizaje a nivel profesional, como actor. Valentina es una persona que trabaja mucho la parte actoral, entonces para mí fue un reto. Quisiera también que invitaras a las personas, ¿qué les dirías para que vengan a ver la peli? Primero que apoyen el movimiento del cine nacional, ¿verdad? Este, están pasando cosas muy buenas con el cine nacional, se están generando producciones de mucha calidad, entonces que vengan a ver, esta y las que vienen y ves más en la noche detrás tengo sueños eléctricos menos que mi padre cuando no pueda arreglar algo lo revienta al piso hacen falta a veces varias vidas para entenderlo. la rabia que nos atraviesa no nos pertenece